Chris, ¿será seguro beber de una manguera de bomberos? ¿Por qué no, papá? Solo es agua. A ver, ábrela. Tengo mucha sed. Bien hecho, Chris. Me mojaste la camisa.